Bienvenidos, eh, trataremos el tema diseño y ciclo de vida de un producto, para la creación de un producto eh, tenemos que basarnos en una investigación de mercado, eh, Esa investigación de mercado la realizamos a los clientes que son de aquellos que vamos a obtener la información de la necesidad que tienen de la fabricación de un determinado producto con esta eh, concepción ya del, de lo que el cliente desea se procede al desarrollo de un producto este es un ciclo donde ya una vez creado el producto lo ponemos a, al mercado con los planes de promoción o el plan de marketing El ciclo de vida de un producto. El ciclo de vida de un producto se lo ha considerado igual que un organismo o un ser viviente, donde el producto nace, crece, alcanza la madurez y luego tiene el declive o la finalización de ese determinado producto. Eh, la evolución que tiene un, un producto se lo mide a través del tiempo y especialmente de las ventas. Eh, existirán también factores tanto internos como externos eh, que van a cortar o prolongar la vida de un determinado eh, producto. En esta gráfica eh, vamos a observar las fases de del ciclo de vida eh, de un determinado producto. Tenemos la fase de introducción, la de crecimiento, la de madurez y la de declive. En la fase de introducción se caracteriza porque eh, tener altos costos y este, las ventas eh, son mm, escasas porque todavía el producto se está dando a conocer. Eh, transcurrido eh, este periodo de reconocimiento del producto de parte de los clientes, eh, las ventas se van aumentando y surge la etapa de crecimiento. En este, eh, ya la, se, a través de promociones o publicidad, el cliente ya tiene eh, conocimiento del mismo y de la eh, utilidad de estos productos. En la etapa de madurez, las ventas han alcanzado un nivel estable y este, los clientes ya conocen de las bondades de un determinado producto y en la fase de declive le, se caracteriza porque ya este, las ventas van disminuyendo poco a poco y eh, se necesita eh, para que continúe el producto que éste vaya eh, eh, quedándose en el mercado a través de promociones, publicidad o de modificaciones del producto. Eh, en esto de las modificaciones del producto, eh, vamos, eh, significa que se va a mejorar el, produ el producto a través de la eh, información que hemos obtenido de los clientes. la vida de útil de un producto es el tiempo que transcurre desde que el producto está en el, en el mercado o eh, diríamos en, en los diferentes este, centros de distribución y donde van a ser adquiridos por los consumidores eh, ese, ese es el periodo de vida útil generalmente la vida útil de un producto varía entre de uno a otro eh, en la, durante este per, eh, periodo el producto va a conservar las características y este estará apto para su consumo muchas gracias